No, no unete. <tose> no, no unete. No, no unete. No, no unete. No, no unete. No, no unete. No, no unete. No, no unete. La coordinadora estatal de pensiones defendemos unas pensiones dignas, sí, no una pensión de mierda, no una pensión de miseria que nos quiere imponer a la comunidad europea. Lo rechazamos totalmente. Sí, alma, pero yo no me pongo ahí. ¡Joven, escucha! ¡Está también tu lucha! ¡Joven, escucha! ¡Está también tu lucha! ¡Joven, escucha! estás también tu lucha! Joven, escucha, estás también tu lucha. ¡Oye! Escucha... Está también tu lucha. El jubilado, su pensión ya se ha ganado. El jubilado, su pensión ya se ha ganado. El jubilado, su pensión ya se ha ganado. El jubilado ya su se ha ganado. No nos mires! unete. No mire. -e. nos no, mires. ¡Unete! ¡No nos mires! ¡Unete! ¡No nos mires! ¡Unete! Yo no puedo ponerme ahí, pero bueno, había seguido a la sombra, dame. me ¡Oh las pensiones! ¡Y un paso atrás! Por las pensiones! ¡Y un paso atrás! Por las pensiones! ¡Y un paso atrás! Por las pensiones! ¡Y un paso atrás! Año trabajador, año cotizado, año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado. Bruselas, escucha, pensionistas en lucha. Bruselas, escucha, pensionistas en lucha. la lucha. Bruselas, escucha, pensionistas se la lucha, Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha. Más de 30.000 cántabros se han beneficiado de los atrasos de enero de 2018 gracias a la coordinadora de pensionistas que estamos luchando todos los lunes en la calle. Queremos el apoyo de todos ustedes, solamente que vengan aquí a la pancarta.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 Joven, escucha. Está es también y lucha. Joven, escucha. Está estamiento y lucha. Joven, escucha. esta estamiento y lucha. Joven, escucha. Está estamiento y lucha. Si no eres jubilado, muy pronto lo será. Si no eres jubilado, muy pronto lo será.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 Menos comisión y más pensión. Menos comisión y más pensión. Menos comisión y más pensión. Menos comisión y más pensión. Los padres de pensiones de Bruselas por el culo se los meta. Los padres de pensiones de Bruselas por el culo se los meta. Los planes de pensiones de Bruselas por el culo se los metan. Pensiones minas, no de miseria, como nos quieren imponer. Pensiones públicas, no privadas. Queremos pensiones públicas, no privadas. El próximo parado que sea un diputado, el próximo parado que sea un diputado, el próximo parado que sea un diputado, no nos mires, únete, no nos mires, unete, no nos mires, únete, no nos únete, no nos mires, unete.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 Ahora me voy a... Pero aquí. Hay que de aquí, ¿Sérete, aquí que unís aquí. No decir si mucho después. aquí. El micrófono tiene que estar dirigido al altavoz, por si entonces. Pero bueno, un pitillo de vez en cuando no molesta, ¿eh? Sí, sí. Pues vale, ahí. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha.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 No de miseria, no una mierda que nos quiere imponer la Unión Europea. Rechazamos totalmente a las pensiones privadas. Queremos unas pensiones mixtas y unas pensiones de dignidad y no de mierda que nos quieren imponer. de 30.000 cántabros se han beneficiado de los retrasos de enero de 2018 gracias a la coordinadora estatal de defensa de las pensiones. Hemos estado luchando y seguiremos luchando hasta última hora todos los lunes en todas las plazas de los ayuntamientos. Aunque seamos cuatro o dos. No, vale, vale. Que ya... ¿Aquí? Aquí me siento? solamente queremos la colaboración de todos y todas porque estamos luchando también por ustedes no solamente por nuestras pensiones Yo ahí también. Que... Ahí es el rey que ha dicho frente? que. Vamos, bueno, pues, ya, ya hemos pasado. Entra, ya, bueno, pero esto no te entra, puede aguantar. Totalmente de acuerdo, eso? Pero, pero, gorra, ¿sí? ¿eh? Pero. he Entramos por todo el edificio. Ya, pero si el calor. Ahí te pones con rayón, no lo puedo aguantar. O sea, no ha venido aquí a sufrir, vamos. Bueno, se puede hablar. Luego os veo, estoy ahí. No no mires, ¡únez! No, no mires, únete, no, no mires, únete, no, no mires, únete. 39 grados, ¿no? ahí. Sí, a 39 grados. Se pone ahí en la farmacia, ¿eh? mirad, Llega en el letrero. Y en una casa que yo he estado, 38 grados. No, no. La 29, no, que no, es 29. No, 29. 29. 39, que será menos. 35, pero... Ahí os dejo, Ahí estoy. Os llamáis vale, si queréis algo. ¿no? No, no, no. Pensiones dignas, no de miseria como nos quiere imponer la comunidad europea. Pensiones dignas para todos, unas pensiones donde se pueda sobrevivir y no en la miseria que nos quieren imponer. Poco chorizo y pan para poco ladrones. Hay poco pan para tantos ladrones.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 Sí, atacar, atacar, atacar, no Estamos aquí,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 ¿Eh? Patricia, si me ingresaba, yo leía una que no unas una El teléfono al tiene en la, en la, en la lista, está con su lista. no, yo no he nacido en este mundo para con todo lo que te ha bajado yo. por eso estaba aquí, yo siempre había procesado quedamos. Por luego lo que hicieron, las la que se llama Jesús y ya me ha metido. Esto dejas a la estela. ¿Ya puedo hablar? A ver, que quede clara una cosa que voy a decir para todos. Las pensiones, nosotros las tenemos nos podrán bajar o subir, pero siempre están pero los más jóvenes 60, 50, 40 por eso estamos luchando estamos luchando por ellos por mis hijos, por los tuyos, por tus sobrinos, por tus vecinos son los jóvenes los que tienen que concienciarse de que esta lucha que estamos haciendo sobre todo es para ellos a ver si lo entendéis, que no es difícil Ahí estás, ahí al está. menos aquí pero es como siempre, aquí en ¿No a aquí A ver, las pensiones las hemos cotizado toda la vida del trabajo. Hemos pasado un impuesto al mes lo que nos retenía hacienda. Por lo tanto, ni siquiera creo que nos estén andando dando dinero, porque nos lo han robado. ¿A ver, ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué lo han utilizado? ¿En los bancos? Pues que lo devuelvan. ¿Eh? Porque yo he trabajado 40 años, y esos 40 años, cotizando a Hacienda. Entonces, ¿dónde está ese dinero? El mío y el de los demás. ¿Dónde está? Le exigimos que lo devuelvan y que lo pongan en el fondo donde estaba. <risa> ¿Ya, no, no, porque yo no digo qué cantidad, yo hago una cantidad para para, agenda, para la seguridad social. Quiero que lo entendáis un poquito, que son sobre todo las luchas para los más jóvenes, para nosotros también, para que no nos quiten lo que tenemos, pero ya las tenemos reconocidas. Nos podrán subir un impuesto o tal y ese nos nos baja la pensión. Pero los jóvenes, como no luchen con nosotros, igual no la cobran. Entonces, tenéis que entender que los jóvenes son los que corren peligro, son los que tienen que luchar. Los jóvenes desde que trabajan hasta la edad nuestra. Mira, me, tengo una experiencia, que luego mi María, Ayer me he subido, he ido con el coche y no podía parcar. Era vueltas y vueltas a la playa, en el garaje? No, no, pero es que el otro, en la vuelta, no, no, no, no, no, de no, no, no, no, no, no, que no, que no, no, no, no, que no, no, no, no, un no, no, no, Y va a, por ejemplo, yo quiero apoyarme en correr, haciendo un ¿sí? en qué recorrido, que ha Porque, claro, yo comprendo que es para evitar pero si ya tiene el panel de el ha metido, la, ruedera, la pues, a la derecha, el túnel. Si hay una casa, está que no? ¿Y ha no. A ver, hay que tener en cuenta cuando se vota en las elecciones autonómicas, no se vota al gobierno central, se vota a las alcaldías. Y hay que contar cómo se comportan las alcaldías con el ciudadano. No voy a decir que sean perfectas, pero de estos señores, empezando por el autobús, es de vergüenza. Entonces, piensen cuando van a votar, vean los programas, para luego poder reclamar a ese partido que se ha votado el programa si lo ha hecho o no. Porque todos estos desastres que tiene esta ciudad, que no tiene más que deudas, es por los votos de los ciudadanos, no nos podemos quejar. las pensiones no se venden se defienden las privadas van a los bancos y si el banco vuelve a hundirse como hace 10 años gente, la gente que ha invertido en esas pensiones se queda sin ellas o se las vamos a reclamar si no nos pagan lo que nos han cogido para liberar al banco de la deuda ¿cómo nos van a pagar unas pensiones? te dirán, no haberlas invertido, es un riesgo por lo tanto hay que tener inteligente y pensar que lo que quieren es volvernos a engañar y eso no podemos consentirlos, por nuestros hijos que están de edad trabajando y dejándose la piel. Estas son las mías. por Claro, es que igual piensan que estamos aquí solo para nosotros. Nosotros tenemos las pensiones, nos podrán quitar impuestos, vale. Nos podrán bajar un poco, vale. Pero las tenemos concedidas, son los que vienen detrás, los que tienen que luchar para que no se las quiten. A ver si lo entienden. Al que se moleste, que se aguante un poquito, que estamos aquí también para la gente que está trabajando en el ayuntamiento, que se tendrá que jubilar, que lo entienda. Las pensiones no se venden, se defienden. Las pensiones no se venden, se defienden. Los diputados de Madrid tienen unas pensiones cuando se jubilan de impresión. ¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿Trabajar como los demás? Por lo tanto, tenemos que impedir esa exageración en las pensiones entre unos y otros. Porque obreros somos todos. Todos los que cobran una nómina, ¿les guste o no? Por ejemplo, el director de Valdecilla cobra una nómina. Es un obrero cualificado, pero es un obrero. Y el que está en la cocina, pues eso es un obrero menos cualificado. A ver si lo entendemos de una vez. Sí, que sí, a lo mejor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Había que marchar también una consulta. Espera, a mirar por hacer Es una casa de trabajo. Así. Así.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 Con todo, gobierno, mi Con todo gobierno mi pensión defiendo. Con todo gobierno mi pensión defiendo. Con todo gobierno mi pensión defiendo. Con todo gobierno mi pensión defiendo. Eso le hemos dicho a Revilla el día de las instituciones en Puente San Miguel. Le hemos dicho que no se trata del gobierno, se trata del que esté por las pensiones. Por ejemplo, el dije yo. Dije, cuando salgas de la cesta, tú no tienes pelos en la lengua, dilo de las pensiones, que lo diré, que lo dices. Que no dice esta, no dice y lo lo dice. A ver, que no lo he Pero lo respeto. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La única lucha que se pierde es la que se abandona. La única lucha que se pierde es la que se abandona. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires, únete. Joven, escucha, también estás tu lucha, joven, escucha, también estás tu lucha, joven, escucha, también está tu lucha. Teresa, te escucha, esta está, está, está tu lucha. ¿Quién eres? No me hay no. Pensión de diputados para los jubilados, pensión de diputados para los jubilados, pensión de diputados para los jubilados, pensión de diputados para los jubilados, Pension de diputados para los jubilados, gobierne, ¿Gobierne, gobierne quien gobierne, gobierne las pensiones se defiende, gobierne quien gobierne las pensiones se, se defiende. Gobierne quien gobierne las pensiones, se defiende. ¡Gobierne, gobierne las pensiones, se defiende. A ver, descanso de agua. No, es que no hay eso, A ver, los servicios del ayuntamiento que nos atiendan un refresco y una tapa. <risa> no es el <risa> pensiones es los No es planes de es de No es el culo es los No es planes de es de No es el culo es los, los No los planes de pensiones de Bruselas por el culo se los meta. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha, pensionistas en la lucha. Bruselas, escucha, en la lucha. No nos mires, únete. No nos mires, únete. No nos mires. ¡Unete! ¡No nos mires! ¡Unete! ¡No nos mires! ¡Unete! ¡No nos mires! ¡Unete! ¡Año trabajado, año cotizado! ¡Año trabajado, año cotizado! ¡Año trabajado, año cotizado! ¡Año trabajado, año cotizado! Bajado, año, año, año cotizado. Joven, escucha, está también tu lucha. Joven, escucha, tratamiento lucha. Joven, escucha, y lucha. Joven, escucha, está también tu lucha. Joven, escucha, está también tu lucha. El próximo parado que sea un diputado.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 El hijo del obrero a la universidad, y el hijo del diputado a campo a trabajar. El hijo del obrero a la universidad, y el hijo del diputado a campo a trabajar. Y al diputado también. La radio. La, no. la ciudad sirve por trabajo que cada ciudadano ha aportado en su momento de vida laboral. No a las pensiones de miseria. Además, exigimos a la decoración de la reforma de las pensiones de 2011, aprobada por Rodríguez Zapatero, y de 2013, aprobada por Mariano Rajoy. dedicamos el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, no a las pensiones privadas. Por último, reclamamos la anulación de la reforma laboral 2012, que precariza con condiciones de trabajo que reduce los salarios, que aumenta la tasa de explotación y limita los ingresos por cotizaciones sociales del sistema de seguridad social. Mayores pero no tontos. Estas movilaciones se hacen para manifestar nuestro rechazo al producto europeo de pensiones individuales, sistema de pensiones privados que la Unión Europea y los Estados miembros someterán a debate en los próximos meses. No al copago de medicinas, pensiones medio de edad, Subida al imperial, cumplimiento de la independencia. ¡Únete, acompáñanos. Los jóvenes tienen que entender que son sus pensiones las que realmente pueden desaparecer. No se trata de que les bajen como a nosotros una cantidad porque suben un impuesto, no. Ellos pueden llegar, si no luchan como nosotros luchamos por ellos, llegará un momento que ni las cobren. Así que los jóvenes tienen que entender que esta lucha es un 90% por ellos y un 10% por nosotros. Tienen que entenderlo, es que es muy fácil de entender. no... no, Pero... A mí me gusta. A mí me gusta. No la foto. Es difícil. ¿El el es un pan un Alex, ¿no? muy Es Que marcha La música es música. No no, no, no, no. perdón. No, no, no. No sé, no sé que la paralela sí, pero esta la carta, Vicente, eh, la carta eh, de bueno, Ay, Ayer he cogido un intercambiado, porque el mío había, después de dar vueltas con el coche, tuve que en el garaje. Y cogí un intercambiado, y digo, va al ayuntamiento, pues yo por suerte en mi casa. Sí. sí, sí se va para en se que el y Por pero, pero, detrás, que... si, si es una digo, perdón, tacho, ¿no? hay un atasco. Ahora va a haber una Se va a Madrid también. de Ahí, ahí.